Hola amigas y amigos del Rincongráfico.com y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Para el día de hoy les explicaré cómo siluetear fondos o imágenes en Adobe Photoshop utilizando la herramienta de varita mágica. Este procedimiento es para siluetear imágenes de manera básica, que quiero decir con básico que es cuando tenemos imágenes que tienen fondos de colores planos como en el caso de esta fotografía que vemos en pantalla. En este caso digo básico porque es muy sencillo ya que como lo dije anteriormente hay muchos colores planos o prácticamente hay un solo color plano de fondo. Para ello lo primero que haremos es crear una copia de nuestro material original es decir, que siempre que vayamos a hacer un trabajo en cualquier programa de diseño, en este caso en Photoshop, es mejor hacer una copia de seguridad de la capa que tenemos actualmente para no dañar el original. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente me voy acá a la capa fondo, le doy clic derecho, duplicar capa, le digo OK, no importa el nombre, y lo que hago es desactivar la capa fondo quitándole el ojo con eso ya es suficiente para no dañarla nos pasamos a la capa que dice fondo copia que es sobre la cual vamos a trabajar como muchos saben o para los que no saben la varita mágica es una herramienta eh, que siempre ha tenido adobe photoshop la cual como les dije anteriormente sirve para seleccionar colores por lo general esta herramienta selecciona los colores o los píxeles de gama igual ahí está siempre que yo activo esta herramienta aparece en la barra de propiedades algo que dice tolerancia la tolerancia que es el grado o por decirlo así la sensibilidad con que esta herramienta selecciona los colores a mayor sensi sensibilidad va a agarrar más colores como lo pueden ver ustedes a menor sensibilidad o tolerancia a menor tolerancia para deseleccionar recuerden que es control de o manzanita D a menor tolerancia o sensibilidad va a seleccionar menos colores entonces supongamos que yo necesito siluetear esta imagen de manera, de manera rápida y para ello voy a reducir totalmente la tolerancia la voy a dejar aproximadamente en 2 y voy a seleccionar el fondo negro. Pero observen que sucede una cosa. Yo hago una selección inicial, pero al tratar de hacer otra selección no me deja. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que activar este icono que significa añadir a selección para que me permita seguir haciendo más selección entonces vamos a darle varias veces hasta que nos sigan apareciendo estos puntitos podemos hacer acá, luego acá si queremos podemos tomar la herramienta del zoom y acercarnos y con la misma varita mágica ahí está ir perfeccionando lo que lo que nos haga lo que nos haga falta. Entonces, revisemos si con la varita mágica no se dejan seleccionar estas partes podemos tomar la herramienta de marco rectangular activamos añadir selección igual y hacemos esto y listo seguimos mirando, ahí hay unas igual con el marco rectangular lo volvemos a hacer la varita mágica y el marco rectangular son herramientas de selección pero seleccionen, seleccionen de una manera distinta listo, y ahí ya está todo el color negro del fondo totalmente seleccionado de pronto miremos acá Okay, ese es el cabello de, de la persona y pienso que ahí ya está bien bueno para yo eliminar el fondo ese fondo negro que quiero que quede que, que quede eliminado para que nada más nos quede la silueta simplemente le doy suprimir pero qué pasa cuando le doy suprimir que muchas veces al hacer esto el borde va a quedar un poco duro, un poco tosco no va a quedar bien definido el borde para que nos quede el borde suave voy a volverme con control alto, manzanita, alt, z ahí y le voy a decir a photoshop antes de hacerlo me voy a ir al menú selección que es el cual el, el menú que rige todas las herramientas de selección y le voy a decir modificar y desde el menú modificar Le voy a decir redondear Le voy a decir que me redondee a 5 píxeles Esto para que? Para que la selección se vuelva un poco más redonda Un poco más Para que no esté tan cuadrada Le voy a decir que sea 5 píxeles No hacerlo tanto Y luego le voy a decir menú selección Modificar y le voy a decir desvanecer El desvanecido qué va a ser? Va a ser un desvanecido suavizada la selección para que no para que esta no quede tan dura en radio desvanecimiento le voy a decir 5 píxeles y le voy a decir ok y lo vamos a hacer lo voy a dar a suprimir y ahí está luego de esto le voy a decir manzanita de control de para deseleccionar y observen que quedó súper suave y casi perfecta la silueteada de esta imagen el siluete, el silueteado ya con esto simplemente podemos crear una capa nueva y colocarle cualquier color voy a aplicar un, un color de, de degradado a esta nueva capa de fondo para, para que pues veamos que que todo quedó súper bien silueteado, es decir, que, que se eliminó lo, lo que queríamos, ahí está. Como les digo, no queda perfecta, ya, ya es cuestión de, de experimentar, de, de probar cosas y, y pues y pues de hacer las cosas a nuestro gusto. Bueno, amigas y amigos del Rincón rincongráfico.com, espero que les haya gustado este sencillo